todas las personas que se quieran de ir de España a trabajar a Irlanda, qué tipo de visados necesitas, hola, qué tipos de visados necesitas y qué sueldos hay en Irlanda y qué sueldos hay en España. Vamos a comprar un poco los sueldos entre Irlanda y España y qué visados o pasaportes necesitas para poder irte allí a trabajar y a estudiar inglés. ¿Vale? Eh, entonces, Luis. Sí, sí, ¿Sigo? espera un segundo. que Sí, sigue, sigue. O es te presentas. Este... Hola. O... Bueno, ella ya se ha presentado, Susana de Prisline. Yo soy Luis de Prisline. de Prisline. Somos los dos de Prisline. Os vamos a explicar las ventajas de irse a trabajar a Irlanda. Irlanda efectivamente. Es que estaba dando difusión en las redes sociales. Vale, tranquilo, ser. tranquilo. Vale, perdóname. Vale, eh, Luis, empiezo yo con, sí, con lo de Irlanda. Vale. Pues mira, en Irlanda va a explicar unas pequeñas ventajas. Hay como cinco. Bueno, pues, Cinco ventajas, es que tu papá está ya grande, no sé a quién se refiere, cinco ventajas, vale, pues para irte a trabajar a Irlanda me he enterado que dos años para acá, me he enterado que dos años para acá hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas ofertas de empleo eh, y te puedes ir con un visado de turista, con un visado de vacaciones, no, es visado de turista, perdona, con un pasaporte europeo o con un visado de... Estudiante. Todas las personas que se quieren ir allí a estudiar, a aprender inglés y a trabajar, se pueden sacar un visado de estudiante. ¿Y los perros? Los perros lo tenemos ahí abajo, pero no lo podemos sacar, porque están aquí ya en el restaurante que van a además van a medio cerrar, por eso vamos un poco rápidos. Bueno, entonces lo que estoy comentando. Mira, no me ponga nerviosa, Luis, no me ponga nerviosa. No nerviosa, por favor, contesta, que me, des me contesta, centro. está. Entonces, todo el que quiera ir a estudiar inglés o a trabajar a Irlanda se tiene que sacar un visado de estudiante a aquellas personas que quieran aprender inglés, estudiar y trabajar. El visado de estudiante solo te da para. Eh, me encanta este tema. Vale. Y Sí, efectivamente. Visado de estudiantes, 20 horas y luego otros 20 horas para estudiar. Pasaporte europeo, nos lo podemos sacar cualquier persona mayor de 18 años que te dejan trabajar en una empresa 40 horas. Te dejan trabajar en una empresa 40 horas, ¿vale? 8 horas al día. Y está bastante bien, con un pasaporte. Y el pasaporte de turista solamente te dejan ir allí de vacaciones mínimo tres meses. Luis, he explicado los, los papeleos lo que hay que hacer para poder ir a trabajar, que es importante coger el avión e irte, y para poder estudiar inglés. Pero la audiencia quiere casos reales. Y tú has estado trabajando en Irlanda. Que sí. yo lo sé. ¿Empresas de qué? Tú Oye. trabajas más horas, las 10 y sigues currando. Sí, para, pero solo para hacer las emisiones de YouTube. Sí, efectivamente, sigo currando porque me encanta hacer emisiones y como me gusta hacer emisiones, pues las hago. Para mí es como un hobby, es algo que me encanta, me encanta comunicar, me encanta hablar. Es pero no, que no te salgas del tema, que la audiencia hoy vale. el tema es trabajar es en Irlanda. Es muy importante. ¿Tú has ido allí a trabajar, ¿verdad? Yo he estado, allí, yo he estado en Irlanda personal. el primer año que estuve en Irlanda. El primer año que estuve en Irlanda. Estuve... Mira, mira, lo que dicen. Empresas de limpieza. Empresas de Zara. ¿Eso ¿Qué opinas? Empresas de limpieza en Irlanda sí, hay muchísimas. Sí, y que si sí, hay muchas empresas de Zara, tu casa estaba allí. No, vamos. de Zara no hay. Zara no está Zara en Irlanda. no ni ¿no? no. en Inglaterra nombre, tampoco. Sí, no estará con otro nombre. Con otro nombre? nombre, sí. No, no, no, no. no con no, otro, nombre con otro nombre, no. Están tiendas igual que Zara, pero que se llaman de otra manera y son otras cadenas distintas. ¿Vale? Para irte a trabajar allí, está genial. Pagan sueldos en Irlanda. El sueldo, pagan por horas. No te pagan un sueldo base, como aquí te pagan mil euros, dos mil euros, no. Allí pagan a la hora, 9 euros la hora, pagan. Eh, puedes trabajar 20 horas a la semana, media jornada, que se llama part-time, part-time en inglés, te lo digo bueno, para que vayas me, media aprendiendo. Part-time, part-time part-time son 20 horas a la semana. Pregunta a la audiencia. Por, ¿por menos, menos de, de 5.000 mil... euros al mes no me voy. Es bueno, que la audiencia es muy exigente. Vale. Por menos de 5.000 euros. Pues te voy a explicar y yo te voy a contestar sí, sí. a esa pregunta. Ahora mismo. Es que ¿sí Preguntáselo. estamos de... en directo, si Susana, eje... en Twitter, en YouTube. Si pues te pones de ejecutivo, se pueden pagar 5.000 euros perfectamente. Pero si te vas de ejecutivo, si no, no. Si te vas, por ejemplo, de camarero o de teleoperador, 1.900, 1.800 euros al mes por trabajar full time, que son 8 horas al día. Pero por, ese dice que Pero nini. por trabajar part time son 900 euros. ¿Cómo lo ves es sinvergüenza. ¿Cómo ves los sueldos Se, de Irlanda? Ese dice que Ni nini, que es calva. Yo veo buenos sueldos, porque te pagan según produces. Mira, ahí, ponte este, serio, este, por favor. ¿eh? Pongo esto, serio. Si no, pero es es que mira serio, lo que dice. Si me voy de prostituto y están diciendo ahí que ahí Le voy a bloquear. Esto es un cachondeo No os paséis. ¿Es un vídeo de verdad? Claro que es un claro, vídeo de verdad. Se no, serio, no, es este... no Me pongo serio. Perdonad, chicos, que es que venimos de Instagram, que ha sido ha sido muy divertido el de instagram. todavía tengo el chit de instagram claro. como en instagram en 24 horas lo borran pues nos, nos soltamos un poco aquí ya hay que ponernos más serios eres rubia de bote y preguntarle bloqueamos a eso wedis, wedis, wedis. Tradúceme, ¿Dónde está? tradúceme, We are in Guadarrama, is a, En una taberna is a, is a, irlandesa. Is little town near Madrid si City. Sí, pero no nos gusta borrarlo. Esto lo podéis borrar si Porque se para YouTube y escucha. Viva, Spain viva, viva Spain. Spain, escucha. Spain, viva España. Estamos en una taberna irlandesa, pero la van a cerrar y por eso vamos con prisas. No, la van a cerrar en 15 o 20 minutos. Tú tranquilo, que yo he pedido 15 pues minutos de cortesía. Explícale a la audiencia. Salarios en Irlanda. ¿Sois profesionales? Es que no sé de lo que hablan no. dudando, estamos, estamos hablando de está la, está hablando, mirad el título está chicos está hablando, está si te veo por Guadarrama <risa> pero lee la audiencia está estamos dando. hablando de <risas> la ventaja de irse a trabajar a Irlanda ¿Cómo Maldos estás, loco, tú uno de, viendo, Turquía. Hola hola, tengo, chicos, la la de Turquía hola chicos de Turquía Sara y Luis de Prilay, venga explícanos. Ponte en serio Luis, que dicen que sí es profesional claro que es profesional venga saludos, que somos muy profesionales por favor precisamente estamos aquí por vosotros, a ver, sueldos en Irlanda vuelvo, sois comerciales, Indico. Habla de los cursos. Habla de los cursos. Susana, habla Ponte de los serio, cursos. Ponte serio, Luis, por vale, favor, vale. que esto es YouTube. Venga, sí, ya. ya. A ver. Venga. Eh, bueno, eh, cursos. Pues mira, para, no, ahorita, pero para, para ir a trabajar a Irlanda necesitas inglés. Os hablaremos del curso de inglés. ¿Vale? Un, un curso de inglés que ahora es online. no le vendas ahora, nada. Ahora háblale bueno, de Bueno, pero, de pero voy a decir lo genial vale, que vale, es vale. el curso. Tengo un amigo comercial, es un borracho como vosotros. Susana. <risa> pero os hacemos caso, vale. Venga, vale, pero por tanto. Venga, venga, venga, sí que, que cierran la taberna. hablar, Pero nos han dicho en Instagram que mejor en plan divertido. Quisiéramos los vídeos más en plan divertido. ya, pero me estás transmitiendo tú, un nervio que nos pone a hablar. ¡Oh! que que le bloqueo. <risa> <risa> Hay que bloquearle que le bloqueo. que le que que que nos Ahí que le Ahí a le Ahí ya, mira, ¿no? no que le tranquilo? le bloquear. que bloquear. que que que bloquear. que le que la tele que están hablando bueno, venga, de la Bueno, me voy a poner esas. un poquito en eh, seria, venga, pero a luego, ahora, en dos minutos, os echaré una sonrisita y venga, luego otra de seria y luego otra de sonrisita. Mira, nos dicen que somos divertidos y que todos bebemos. Que no hemos bebido, chicos. Porque eh. si yo... estamos en Taberna, es que vendo de la Taberna Irlandesa, pero no hemos bebido para <risa> emisión claro, claro. Os juro que no hemos bebido. Mira, enseñale, mira lo que hemos bebido. Si sí, es que yo, Fanta, sé, yo soy así de naturaleza, no. yo no necesito beber. Yo, soy, yo estoy siempre estoy igual ebria que sobria, es lo mismo. No, pero no estamos. Que se van a creer, ¿Qué no pesa a que tienen? Mamá mía. Bueno, venga, venga, cuéntalo. Bueno, es que, es que eh, van a ¿Quieres que hable del curso de inglés de PrisLine? Sí, sí, habla de de bueno, ir Irlanda del, del título. Del voy título. a hablar dos minutitos del curso de Irlanda. A quien le interesa estudiar idiomas y irse a Irlanda a trabajar a un país europeo, a estudiar inglés, tenemos un curso en PrisLine que dura, que dura tres meses. Dura tres meses el curso, la parte teórica. Tienes la ayuda de la tutoría de profesores. ¿Vale? Que te ayudan durante Oye, los ahí tres me meses. Los un poco más borrosos que aquí. Sí. Pues eso, limpialo, por fin. Ahí. Ay, no, pero ahí, ahí, ahí está la cama. Ahí. No ten cuidado. Ahí, ya está, ya está. Vale, chicos, seguimos, seguimos. Vale. Es que se nos ve llama a cara, ya se nos ve bien, sí. Sigue, sigue. Vale, entonces, todo el que quiera hacer un curso online de inglés, de francés, de alemán, de japonés. Prisline es una empresa que tiene su propio canal, como estáis viendo, emitimos todas las semanas en directo. Aquí está el director de Prisline. Y yo soy eh, la, coordinadora, la coordinadora orientadora de Prisline. Y de formación. Y de formación y de todas las cosas. Y entonces... De tanto trabajas. Vaya orejas, niño. Sí, de tanto... De tanto. Por, lo, sigue, le sigue, por las orejas claro. de conejo. Sigue, sigue, sigue, sigue. Y entonces, los cursos que tenemos son muy interesantes. Tienen prácticas en empresas. Duran tres meses la parte teórica y tres meses la parte práctica en, en sitio donde puedes poner a la práctica lo que has estudiado y te puedes hacer un profesional. Y te puedes ir a un país europeo a ganar un buen sueldo. Porque en, ¿Sabéis Europa, están, en Europa. Sabéis de electricidad. Sabéis de electricidad. Tenemos cursos de electricidad también. De carpintería, hablamos... de mecánica, de chapa y pintura. Veterinaria, peluquería canina, o sea, somos especialistas en hacer profesionales. Luis, ¿qué queremos? ¿Crear profesionales o no? Exacto, vamos por pasos, Susana. Bueno, algo más de Irlanda, antes de finalizar la emisión, porque me está haciendo señales el dueño del PAF irlandés, en ¿no? el que estamos, que ya hay no, sí, que finalizar. por, de por Escucha, favor, que yo soy no siga, no eh. A mí no me engañes. <risa> Se creen que, <risa> oy, oy, oy. que yo no tengo 20 años, oy, oy, oy, oy. que tengo Ay, 37 siete. Sí, ¿no? Bueno, Luis, ¿algún yo pienso que es importante hoy hablar de los cursos bueno, de idiomas. Pues venga, habla. Pues ya he hablado. Pues entonces finalizamos ya la emisión. Bueno, no, porque me queda por decir los sueldos de España. Sueldos en España, la media son, el salario base son 648 euros al mes. Y... 648 el medio en España. El medio en España, el, el salario en base. En Irlanda, y el medio en, en Irlanda son 900 euros. Joder, por, por trabajar no Por trabajar 20 horas en Irlanda. 900 euros y por trabajar aquí 40 horas 648. Pues es más del doble Sí, ahora si no... te pones en Irlanda Luis a trabajar 8 horas al día 1.900 euros de camarera, de ayudante de cocina, de fregaplatos Eso 40 es horas en Irlanda En Irlanda, sí. 1.900 euros Cuando aquí como mucho por eso te pagan 800 Dinos 600, más cosas, 600. claro, 600. es importante Entonces, 900 euros, 20 horas Cu en Irlanda Mira, nos pregunta la audiencia que cuánto cuesta la vida allí en Irlanda ¿Cuánto cuesta la vida en Irlanda? La vida sí. allí es muy cara, es, una, es el doble de caro que aquí. Un paquete, allí, no si joder, un paquete claro. de tabaco te cuesta en Irlanda el doble de que aquí 4 euros, aquí, eh, si aquí te cuesta 4 euros un paquete de tabaco, en Irlanda te vale 8 euros. Oye, aquí está pasando algo en YouTube raro. Bueno, tú sigue. No sé ¿Qué le pasa? Vale, no real algo, ha pasado en YouTube. Chicos, seguimos Por, Por lo tanto, tanto, se cobra, se cobra mucho, mucho más, pero, el doble pero es el doble de cara. Para viajar, para tener sus caprichitos y para vivir, le da para pagar. Mira, con 900 euros he hablado hoy con un chico que vive allí, que dice que le da para pagar el alquiler, que le da para pagar el wifi, el teléfono para comer dice, y para ese vamos, de viaje que, los fines de semana. que nos vamos de puente allí. Y una cerveza que vale. Pues para mira, allí no sobre. se llaman cerveza, se llaman pintas. Pintas de cerveza o pintas de sidra. Pinta, son vasos así de grandes de cristal y están en 3 euros cada pinta, o de cerveza o de sidra. Ahí bueno, claro, está la eso, fábrica no? de la sidra, ah, claro. que se llama, ¿cómo se llama la fábrica de la sidra? No sé. La Guinness, no, perdona, la fábrica de la Guinness, la cerveza negra. Ah, sí. Entonces, todo el que quiera ganar dinero de 900 a 1.800 euros, que se vaya para Irlanda, que se haga un curso con Line se vaya para Irlanda a trabajar. Porque aquí en España el salario base son 648 euros. Vale, entonces, tú que has estado en Irlanda, ¿lo recomiendas o no? Antes de irnos, decirnos números y números. Escucha, nombres. Susana, antes de que se acabe la emisión, tú que has ido allí, ¿cuántos años? ¿Dos años has estado trabajando sí, en Irlanda? Sí, ¿Recomiendas a la audiencia ir allí a trabajar o no? Recomiendo a la audiencia... Con todo, teniendo todo en cuenta, que se cobra el doble, pero que la vida es el doble... Lo recomiendo. Teniendo todo en total. Vais a ganar mucho en experiencia personal, vais a evolucionar, a evolucionar y a crecer mucho como personas... Vais a, a conseguir mejores sueldos tres veces que en España y vais a aprender un idioma y vais a meteros en una cultura distinta a la vuestra. Es todo cultura, va, os vais a cultivar como personas. Del diez, del 1 al 10 doy un 10, se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno. Pues ya está chicos, os dejamos hasta la próxima emisión de PRIXLINE. Prixline escrito, los que estáis en YouTube por favor suscribiros ahora mismo ¿Cuántos minutos llevamos? 12 minutos Llevamos 12 minutos nos, nos vamos ya, que cierran la taberna irlandesa desde Guadarrama, desde la que emitimos ¿Volvéis? Amigos. ¿Cuándo volvéis? Volvemos Pues pronto, mira, volveremos pronto, en la próxima omisión que será esta semana o la semana que viene por niegue. favor a YouTube, por favor ya.